En video anterior les hablaba de qué es mindfulness, de dónde viene, cuáles son los mitos que se tejen alrededor de la práctica de mindfulness. En este video quiero decirte cómo practicarlo, cuáles serían los beneficios, cuáles son las cosas a las que te tienes que cuidar un poco y ¿Cómo incluir todos estos conceptos en tu vida? Así que quédate, te voy a dar técnicas de respiración, ejercicios, beneficios, vamos a hablar de los riesgos, es decir, vamos a hablar de poner en práctica la conciencia plena. Hola, yo soy Olga Semoret, bienvenidos una vez más a Mujer Cronopio. Sigo estando, como desde la semana pasada, en el Jardín Botánico de Montreal y esta es la parte japonesa. Escuchen un poquito la cascada. Este es un jardín que está en medio de la ciudad, así que a veces podemos escuchar los pajaritos la cascada y a veces escuchamos un carro pasando por allí, o los turistas que son muy asidos a este lugar. profesional, el concepto de mindfulness es cada vez menos ajeno incluso Google desarrolló un entrenamiento llamado Search Inside Yourself en el que incluso puedes certificarte y es dado en varias empresas alrededor del mundo basado en las prácticas de mindfulness aceptando que las emociones que la parte humana de los humanos es relativa en el ámbito laboral cuando hablamos de mindfulness los beneficios parecen evidentes porque estamos de alguna manera entrenando a nuestro cerebro para dirigir nuestra atención, enfocar nuestra atención a donde la queremos, ser más asertivos al momento de tomar decisiones, porque no vamos a reaccionar, no vamos a prejuzgar, sino que vamos a abrirnos a la experiencia, vamos a poder estar presentes, es decir, vamos a ser más creativos, innovadores, porque vamos a poder trabajar coordinados con nuestro equipo. Sin embargo, autores como David Brendel nos mantienen atentos sobre los peligros que en el hábito laboral Puede ser una mala adopción de mindfulness y se trata de que muchas veces la gente piensa que mindfulness es posponer el conflicto, evitar el conflicto, no confrontar, no juzgar, no tomar decisiones cuando es todo lo contrario. Y también hay un peligro muy grande porque la gente tiende a pensar que cuando practica mindfulness retira de su vida todo lo que son tareas que involucren pensamiento crítico, ya que nos quedamos en un nivel superficial en el que todo pasa todo fluye y no tenemos que activar las zonas fuertes cognitivas de nuestro cerebro okay. ahora vamos a utilizar el concepto de mindfulness hacia afuera hacia las relaciones con el otro vamos a practicar pequeñas cosas que nos van a ayudar a en nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos Esto está basado en tres conceptos fundamentales La empatía, la generosidad y la gratitud Vamos a ver cómo podemos emplear cada uno de ellos ¿Cómo practicamos la empatía? Pregunta una o dos cuestiones importantes durante cada interacción Y trata de parafrasear lo que el otro te responda Escucha con gusto, orienta tu cuerpo, orienta tu intención hacia la persona que está hablando y realmente absorbe lo que está diciendo, presencia. Cuando alguien venga a ti con un problema, escúchalo. A veces la persona solo quiere que lo escuches. No te precipites con juicios y soluciones y consejos. Solo escúchale, dile que lo sientes, dile que lamentas que está pasando por esa situación. Luego, antes de cada reunión con una persona en específico, piensa en esa persona, qué puede estar pasando o no en su vida. Trata de ponerte un poco en su lugar. Ahora vamos a practicar la gratitud. Incluye la gratitud en tus comunicaciones. Da las gracias por las cosas que te brindan, por las cosas que te regalan, por las cosas que experimentan. No lo hagas exageradamente porque puede resultar un poco fastidioso. Manda a tus colegas oportunas notas de agradecimiento por un trabajo bien hecho, por un éxito personal. Está pendiente de tus compañeros de trabajo y celebra su vida, sus logros. Públicamente reconoce el valor que agrega una persona a tu equipo, a la empresa. Y por último, vamos a practicar la generosidad. Busca oportunidades para pasar tiempo uno a uno, tiempo personal y de calidad con las personas con las que trabajas, pero también aplícalo a tu familia y a tus amigos. El tiempo es el regalo más valioso que le podemos dar a alguien dentro y fuera del trabajo. Delega actividades de harto Delega actividades de alto perfil y difíciles que tengan visibilidad en el ambiente laboral a personas que puedan tomar esa oportunidad para destacarse. Alaba el buen trabajo siempre y constantemente. Pero cuidado con esto, no lo hagas de manera tal que pierda su valor, así que tienes que tener allí un equilibrio. Comparte el mérito si una persona colaboró no importa lo pequeño que sea a un proyecto reconócelo y haz que los demás también reconozcan su colaboración esto es muy importante que las personas se sientan parte de un equipo que las personas se sientan parte de tu vida viene con el reconocimiento no puedes asumir que las personas bueno pero él sabe que yo lo aprecio no tienes que hacerlo patente tienes que decirlo y esto te sirve más allá de la empresa te sirve con tu propia familia con tus amigos no supongas que tus amigos saben que tú los aprecias, demuéstraselos, demuéstraselos con palabras, pero también con hechos. Quiero terminar este video con una práctica de mindfulness que no es práctica. Son simples cosas cuando estás muy ocupado para meditar y son cosas que puedes incluir en tu vida diaria. La idea es que incorpores Mindfulness de manera tal que no te des cuenta que estás practicando Mindfulness. Es decir, es cuando la filosofía del Mindfulness se vuelve parte de tu vida. El sapito. ¡Wow! Me encanta. Ajá, perdonen esta pausa comercial. La primera técnica que les quiero comentar se llama Micromeditación. Y simplemente se trata de, primero, notar tu respiración. Notar el aire que entra, el aire que sale. Mira cómo está tu respiración y trata de llevarla a tu estómago. Trata de llenar los pulmones de aire. Vas a notar que haciendo este pequeño ejercicio, que no requiere de más nada, sino de que respires, notes tu respiración y lleves la respiración a tu vientre, vas a notar cómo vas a estar más tranquilo y más calmado durante el día. La segunda técnica que quiero comentarte se llama mindfulness en acción. Cuando estés en una reunión trata de escuchar, no hagas otra cosa que escuchar. Es como practicar mindfulness, pero en lugar de la respiración vas a utilizar la voz de la persona que está hablando en la reunión. Trata de no interrumpir, trata de que cuando tu mente vaya a divagar, entonces vuelvas y escuches a la persona que está hablando. Una cosa que me enseñaron en un entrenamiento que hice es que no escuches para responder. Escucha. Simplemente escucha. Esto va a ayudarte a aumentar tu habilidad para concentrarte. Pero también vas a ver las cosas con más claridad porque vas a estar presente en las conversaciones. Así que tus juicios van a ser más acertados y también vas a desarrollar ecuanimidad porque no vas a dejar que las corrientes de tu mente te lleven a un lugar u otro sino que vas a estar presente en donde quieres estar presente gracias por acompañarme hoy en el jardín botánico de montreal me encantó esta paz que siento aquí en este lugar si viven en montreal se los recomiendo muchísimo Gracias por estar acá, gracias por acompañarme, recuerda que si este video te gustó, considera suscribirte al canal, vienen muchas cosas, déjame en los comentarios qué técnica o qué idea sobre este video te llamó más la atención y dime por qué. Vamos a conversar. También te recuerdo que existe una comunidad en Patreon que te está esperando como multipotencial. Quiero estar más cerca, quiero iniciar conversaciones, quiero que los multipotenciales tengamos un lugar en español. Vea www.patreon.com/slash. Mujer Cronopio. Allí te puedes inscribir en la comunidad por una suma de dinero irrisoria de verdad y puedes recibir contenido adicional, pero sobre todo considera unirte al grupo de discusión de los multipotenciales. Es una conversación muy rica una vez al mes, así que allí te espero. Para. Aprovecho para invitarte al reto Mindfulness de 14 días. Ve a www.